Sí, lo voy a presentar, sí. Vale. a Yo no llevo a móvil. No. Vale. Vale, tranquilo. <risa> <risa> Ah. Pero en nevar aquí o no ah. <risa> <risa> <risa> ah. <risa> <risa> ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa que va a versar sobre el desalojo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Me acompañan en esta rueda de prensa nuestros candidatos en las próximas elecciones por Zaragoza en Común, Elena Tomás y Suso Domínguez. Así que estoy encantado de hacer esta presentación y esta rueda de prensa con ellos. Bueno, en primer lugar, lo que queremos dejar claro es algo que no entendemos. No entendemos cómo el Partido Popular, más allá del gobierno de esta ciudad, más allá de perjuicios ideológicos, está generando un conflicto en el gancho, en el casco histórico y en el conjunto de la ciudad, en un, en un espacio que no ha dado más que ejemplos a la ciudad de valores en positivo. Me estoy refiriendo a, a solidaridad, a capacidad de entrega, a esa gratuidad que ha habido en todas las actividades que han, que han realizado, a la fraternidad, la responsabilidad, en definitiva, una serie de valores que han irradiado al conjunto de, de la ciudad a través de, de la entrega desinteresada de cientos de jóvenes y de mayores. En ese sentido, nosotros hablamos de que el, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel es más que un centro cívico, y es más que un centro cívico porque en ese espacio se han dado un... Un grado de calidad y de calidez en las relaciones humanas que es difícilmente superable por una estructura institucional como un centro cívico gestionada por, por funcionarios. Nosotros pensamos que el aporte de ese espacio es, sobre todo, un espacio de convivencia intergeneracional, algo que hoy se está viendo que en los centros cívicos es eh, fundamentalmente eh, la asistencia de, de gente mayor, y, en definitiva, por esas, por esas razones y por ese, esa aportación y ese regalo que ha hecho a la ciudad este, este, toda la gente que ha sostenido el Buñuel, nosotros le estamos pidiendo al Gobierno la paralización inmediata de esa orden de desalojo, que frene el desalojo, que dé garantías para la continuidad de las actividades y que aporte seguridad jurídica para que efectivamente todos esos cientos de actividades que se realizan en el Buñuel puedan seguir prestándose de forma desinteresada en esta ciudad. Por mi parte nada más, le dejo la palabra a Elena Tomás bueno eh, queremos eh, recordar también eh, lo que sucede en el Buñuel, ¿no? que eh, han participado más de 300.000 personas a lo largo de, de estos años y se han organizado más de 500 actividades que van desde actividades para, para personas mayores como puede ser el baile como puede ser la gimnasia pero también para se ha hecho yoga eh, danza, teatro comunitario o sea que es un lugar de, de encuentro y también de, para potenciar la, la cultura. Luego también hay que pensar que está la olla comunitaria, que da servicio y de alimentación complementaria para más de 250 usuarias. Y, y, y esto nos muestra ¿no? la, el espíritu que tiene el Buñuel de comunitario, de convivencia y de buena vecindad. Eh, para nosotros. Es eh, una batalla más bien ideológica el hecho de que quieran deshacerse del Buñuel porque esta fórmula de gestión comunitaria ya se da en otras ciudades europeas y es una gestión que funciona muy bien y funciona muy bien para, para los barrios y para la gente que está trabajando y creemos que los espacios que son del ayuntamiento son también espacios de la gente y porque no pueden ser espacios de la gente eh, gestionados por la gente y para la gente. Sí, y es que eh, el, el Centro Buñuel, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, no solamente es un espacio, no solamente es un sitio que alberga todo este centenar de actividades que hemos contado durante la rueda de prensa, sino que además y sobre todo es un espacio, es un lugar para tejer relaciones comunitarias, para tejer comunidad. ¿vale? Es un referente para la vida comunitaria del casco viejo. Eh, para las necesidades del barrio y en especial para las necesidades de las personas mayores, estas personas mayores que ahora el gobierno está intentando utilizar como coartada eh, para desalojar ese centro. Eh, algo absurdo cuando a menos de 100 metros tenemos el centro, el centro de convivencia del casco histórico o poco más allá tenemos el centro de día de San Blas, etcétera, etcétera. Y es que ya en el origen de, del Centro Social Comunitario Buñuel eh, estuvieron implicadas más de 19 asociaciones, eh, algunas de ellas tampoco sospechosas como la Asociación de Vecinos de Casco Histórico, como la Parroquia de San Pablo, la Parroquia eh, del Portillo y, y la propia Caritas. ¿no? El Centro Social Comunitario se ha implicado en la vida del barrio, ha participado en el diseño y ejecución de las fiestas del barrio, ha participado en la carrera del gancho, ha participado en la evaluación del Plan Integral del Casco Histórico, eh, ha coordinado multitud de acciones con el Consejo de Salud de Zona y, en especial para las personas mayores, ha tenido una especial importancia, sobre todo durante la pandemia. Durante la pandemia, en coordinación con el Centro de Salud de San Pablo, eh, eh, fue propuesto para ser el centro de vacunación de personas mayores de 80 años y dependientes al ser un lugar de referencia en el barrio y contar con todos los requisitos sanitarios y de infraestructura. Como esto no pudo ser por la gran oposición del Gobierno PP Ciudadanos que, que se opuso radicalmente a que esto fuera así, a pesar de ello, también en coordinación con el Centro de Salud de San Pablo, durante la pandemia, durante los meses más posteriores a la pandemia, se convirtió en un centro para dar citas, a las personas mayores que no contaban con los medios informáticos para poder hacerlo o que la brecha digital les impedía el hacerlo con normalidad. Eh, algo que en ese momento ningún centro municipal estaba haciendo. ¿vale? Por eso eh, queremos poner en valor el Centro Social Buñuel como un centro de referencia en el entorno que ayuda a tejer comunidad, un lugar que ha sido un ejemplo de convivencia, de responsabilidad, de gestión de la diversidad y de apertura a las necesidades del barrio. Pues, por todo eso, pedimos que se frene el desalojo de forma inmediata y se garantice la continuidad de sus actividades. Muchas gracias por vuestra asistencia. Sí, ¿Una pregunta? Sí, quería preguntar. Precisamente hoy, en el de, de, de, de, de, de... desalojo eh, se va a presentar el nuevo proyecto de, del Centro Municipal de, de Mayores del Casco Histórico, que está previsto que vaya allí en el Buñuel. No sé qué, qué piensan al respecto. Sí. En principio... Nosotros hablamos de que el modelo de, de centros cívicos, fijaros, ahora se está hablando con ocasión de, de, de Saica y de Ceralia, un centro cívico en el barrio El Picarral. Con ocasión también de, de la jugada especulativa de Jesús y María en Hernán Cortés, se está hablando de un centro cívico allí. Se está hablando de que un centro cívico cuesta entre 4 y 6 millones de euros. Estamos hablando de que lo que está prestando Luis Buñuel ahora en el, en el gancho y en, en el conjunto de, de la ciudad es una serie de, de ofertas de actividades de ocio, de cuidados y de solidaridad hacia colectivos también vulnerables, que eso un centro cívico no lo está realizando en ningún punto de la ciudad y mucho menos de forma gratuita. Si un centro cívico cuesta 6 millones de euros, el mantenimiento está en torno al, al 20% de los costes de, de construcción es decir, hacer números, o sea, que estamos hablando de que aquí gratuitamente tenemos algo mucho mejor que un centro cívico desde el punto de vista de la cultura y de la convivencia comunitaria, ¿no? Es decir, que, que estamos hablando más bien de, de cortina de humo del Partido Popular para, para intentar cargarse un proyecto que ha sido modélico para la ciudad. Sí, a mí me gustaría simplemente añadir. ¿Qué? Ah. Sí, aparte de la falta de recursos humanos que apuntaba, que es todo el coste de mantenimiento, eh, el, un centro cívico es un centro de participación y no hay nada mayor participación que la gestión comunitaria de los recursos. Es decir, participar no solamente es consultar qué es lo que queremos hacer, a ver qué os parece, eh, participar es sobre todo generar espacios donde la gente pueda ser activa y pueda decidir sobre lo que hace, cómo lo hace y en este sentido cualquier espacio de gestión comunitaria eh, es bienvenido y el Buñuel cumple esa función. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nos vemos arriba.